Hemos celebrado un año más, un pleno extraordinario eh, para dejar patente que el rechazo a la violencia machista. Y en este pleno, fundamentalmente desde la plataforma, el mensaje que lanzamos es hemos recorrido mucho camino, tenemos muchos logros eh, en este ámbito, pero que queda muchísimo camino todavía por recorrer. Y sobre todo queda el camino de implicar a la sociedad, que la sociedad en general se tome este, este problema como un problema suyo, como un problema que le afecta, porque si miramos para otro lado, ...estamos siendo cómplices de los maltratadores y de los asesinos.